Continuamos ahora con los procedimientos comunes o el régimen común de contratación. El primero de los procesos del régimen común de contratación es el proceso de menor cuantía. ¿Cuándo yo necesito contratar a través de menor cuantía o cuándo aplico este procedimiento de contratación? Este proceso de contratación se aplica para bienes y servicios no normalizados cuyo monto no supere el valor del 0.502 por el presupuesto inicial del estado del correspondiente ejercicio económico. También, es aplicable cuando los procesos de bienes y servicios normalizados como subasta inversa hayan sido declarados desiertos e igual no supere el valor de los de, de, que resulte multiplicar el 0.502 por el presupuesto inicial del estado del correspondiente ejercicio económico. ¿Cuál es el objeto de este procedimiento de contratación? Es poder contratar directamente a un proveedor que cumpla los márgenes de contratación preferente que se encuentran en los materiales de trabajo. ¿sí? Es decir, que cumplan los márgenes de localidad que el proveedor esté domiciliado en el lugar donde se va a desarrollar el contrato y adicional a esto, que sea actor de la economía popular y solidaria o micro y pequeña empresa, para contratarlo directamente en estas ofertas de bienes y servicios no normalizados. ¿Cómo se desarrolla el proceso en sí? La institución pre, eh, previamente realiza lo que es el requerimiento, los estudios y publica en el portal Compras Públicas la resolución justificando el la posibilidad de acogerse a este procedimiento de contratación con los pliegos del proceso. Una vez publicado, los, a, a, se les manda invitación a todos los proveedores que cumplan estos parámetros referentes con el fin de que presenten sus expresiones de interés para participar en el proceso de contratación. De entre las expresiones de interés presentadas por los oferentes, el portal seleccionará la oferta más conveniente para el Estado. Si es que en este proceso no existen actores de la economía popular y solidaria o micro y pequeñas empresas que cumplan los parámetros de localidad, automáticamente el portal desplegará una ventana para que tú puedas reseleccionar el nivel de preferencia que tú vas a para los invitados. Es decir, ya no lo harás a nivel local, sino a nivel provincial. De no existir a nivel provincial, subirá a nivel nacional.